Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amigas. Esto es Tiffany Vlog desde Utah para el Mundo. Aquí les saludo hoy, como les prometí. Todos los sábados voy a estar bajando videito. La razón de que voy a grabar solamente una vez por el momento es que voy a empezar a estudiar para tener mi high school diploma y voy a empezar un curso de inglés. Porque, como les comenté en mi video anterior, eh, quiero vender casa sacar mi carnet de realtor y bueno es una larga historia ya les iré documentando entonces no me va a dejar mucho tiempo para YouTube pero siempre voy a estar ahí para ustedes porque ustedes son muy importantes para mí sobre todo mis seguidoras fieles que siempre me acompañan a las que en mi próximo video voy a estar enlistando para agradecerles por su apoyo siempre eh, mis amigas lindas les cuento porque sé que me han preguntado mucho y todas quieren saber siempre cómo estoy eh, me acabo de duchar y me estoy preparando para ir a pagar el internet y el cable Voy a ir a depositar porque los niños, como bien sabemos, comienzan las clases, al menos acá en Utah, el 18 de agosto. Mis hijos van a estar tomando clases en línea. Ya les voy a estar grabando videito, Amigas lindas, eh, con respecto al tema de, de, de ayer, fuimos al médico con Dayan y le sacaron sangre porque ha subido un poquito de peso. Entonces yo estaba preocupada porque obviamente fue en la cuarentena. Desde el año pasado que acabaron las clases, eh, mi niña es muy delgadita. Siempre fue muy delgadita, muy delgadita. Y he notado que ha subido unas libras. Si bien hemos salido mucho, caminamos y andamos en bicicleta, esta cuarentena es obvio que, que ha tenido su impacto, ¿no? Entonces la doctora me dio una gráfica y en esa gráfica obviamente sí vimos que la niña subió, entonces le chequearon por diabetes. Son chequeos de rutina, mi niña está bien, por suerte. De todos modos estoy esperando los resultados de sangre que llegarán la semana que viene y ya les dejaré este, saber, los he puesto en terapia porque como ustedes saben esta cuarentena ha tenido su impacto en los niños y para prevenir eh, decidí ponerlos en una terapia. Entonces siempre hay que cuidar, al menos yo lo hago eh, eh, a veces olvidamos que el cuerpo es un todo, entonces es importante también como cuidamos otras partes del cuerpo, tener cuidado de nuestra mente también y de la emocionalidad del cuerpo, porque en mente sana, cuerpo sano. Y mente sana, corpore sano. Así dice el refrán. Entonces, si la mente anda bien, el cuerpo está mejor. Eh, yo soy una mamá, yo soy una mamá muy ocupada eh, una mamá muy responsable eh, un poco funky pero soy una mamá que se fija mucho en esos detalles yo estoy en todos los detalles eh, siempre traten de trabajar en conjunto con su pediatra la verdad que el pediatra y los maestros de tu niño son tu mejor aliado y lo van a hacer toda tu vida y la mamá somos este, lo que, la primera línea de fuego ¿no? nosotras este, somos las que apoyamos a nuestro pediatra, porque yo le digo, mira, me llama la atención eh, que, que subió de peso. O sea, tenemos que estar atentas a, a cada cosita, porque hay que... Hola, mis amigas, aquí estamos, en la clínica. Trajimos a Dayan para su chequeo. Hi, Hola, amigas. Está con su máscara de Hello Kitty. Y aquí estamos, llenando los papeles y... y... Mi niña este, se va a hacer un chequeo de rutina y ese chequeo anual para comenzar bien el año escolar. Empiezan este 19. Daya les quiere mostrar el 18 a Bambi. es sí. ese hi, amigas. Dayan. Hay unos animalitos que Dayan les quiere mostrar. Y este, pues nada, después de aquí nos vamos a la tienda y volver a la casa. Tratar de salir lo menos posible. Y bueno, amigas, eso es todo por hoy. Finalmente estamos esperando los resultados de Dayan. Estamos aquí en la casita tomándonos unos mates. Muy buenos. Felices mates para todos. Y no se pierda mi próximo video del sábado. Donde voy a estar contándoles seguramente todo lo que documenté. De todo lo que voy a vivir la semana que viene. Me pasó... Germas. Eh, como ustedes saben, he estado tejiendo... Abrí mi página de Facebook, espero que me apoyen, se llama eh, Tiffany M Collection, busquen mi página, igual les voy a dejar el link. Eh, Tiffany M Collection, Winter Collection, gorros, bufandas y más, eh, porque ya, como a todos, eh, la crisis nos ha alcanzado, no he cobrado mis taxes este año, eh, mejor ni les cuento, fui ayer a ver a un preparador y es una historia larga, si quieren que les cuente mi historia sobre los, los taxes y el refund que nunca me llegó me lo dejan saber aquí abajo en los comentarios Pregunten, yo les estoy tratando de responder lo que siempre me preguntan sobre mi salud, mi familia, mis hijos están bien Mi, mi esposo este, está un poco flojo de trabajo pero um, ahí por lo menos nos da para pagar la renta. Hemos estado recogiendo fruta en algunos lugares que están dando fruta y bolsas donde vamos. Espero que en sus estados también el gobierno los esté ayudando en esta crisis. Déjenmelo saber en los comentarios. Y um, yo, como todos saben, tuve que dejar mi franquicia de limpiezas por mi salud. Hasta ahora eh, tengo médico el viernes. Les voy a estar contando el sábado que viene qué pasó. Por ahora solamente me van a aumentar la medicación eh, para calmar el dolor de los nervios porque tengo dolores neurálgicos aquí en mi cabeza, mi ojo, mi cara, que son demasiado fuertes. Entonces este, eso va a hacer que yo duerma un poco más. Esa es otra de las razones para calmar los nervios es otra de las razones por las cuales oh, me duermo amiga. generalmente cuando hablo mucho no respiro, no me entra el suficiente oxígeno y como estoy un poco corta de oxígeno abostezo mucho, el bostezo es falta de oxígeno y acá estamos tejiendo unas gorras eh... ¿qué quieres hijita? está mi niña aquí y este les mostré mi anterior video. Esta es una para bebés que he tejido en telar circular. Eh, yo les les pregunté si querían que haga una serie de videos. Si la mayoría de ustedes vota y quieren que haga este una serie de videos de cómo tejer en crochet, cómo tejer las gorras que hago. Les voy a dejar unas fotitos por aquí de los trabajos que he realizado de mis gorras. Y pueden pasar por mi canal de Facebook para comprarme Pagos con Venmo Y bueno, acá estoy trabajando, tejiendo para salir adelante. Si les sirvo de inspiración, eh, les quiero comentar que no se me achicopalen, no se me agüiten no se me tiren abajo. Crean en ustedes, sigan adelante, luchen por lo que ustedes creen que es lo mejor. Eh, aprovechen esta cuarentena, cuídense mucho, usen todo tipo de máscaras. Miren, esta es la nueva máscara que me regaló mi esposo. La trajo de la de la, de la gasolinera porque es un, un slurpee. ¿eh? y tengo una colección de máscaras Este, les voy a estar mostrando en otro videito una colección si quieren que les muestre mis máscaras y mi colección de máscaras me lo dejan saber en los comentarios y consideraré hacer un video ahora amigas necesito de su apoyo, necesitamos ser 10.000 suscriptores eh, así que apoyen a Tiffany Vlogs mi otro canal lo tengo abandonado, pero pronto voy a estar bajando más videíto. También pienso bajar solo video los sábados. Melania Beauty Tips. Gracias a todas aquellas que ya me siguen en Instagram, en Facebook, que me comentan en privado. Gracias. Quiero saludar muy especialmente a mis amigas de México. Ellas saben quiénes son. Y les prometo que para el video que viene las voy a nombrar. Voy a mencionar a todas las que siempre me apoyan y que es para las que hago estos videos yo hago lo que ustedes me pidan así que eh, me han pedido mucho que quieren saber más de mí de mi salud, de mis hijos y acá estoy para ustedes preparando este videito estamos haciendo gorritas que las pueden ver eh, en mi Facebook, en mi página de Facebook eh, que voy a dejar el link aquí abajito les voy a poner una foto en este video para que vean cómo se ve y me busquen. ¿Y qué más les cuento, amigas? Que, bueno, llevé a mi niña al médico. Estamos esperando sus resultados de sangre. Vamos a ir toda la familia a terapia de familia porque ya saben que esta cuarentena ha traído muchos cambios y principalmente... Es por, por mi situación de salud y para que los niños este, puedan manejar la situación de, de que yo voy a estar durmiendo un poquito más. De todos modos voy a estudiar, eh, me puse la meta, tengo examen el jueves y quiero demostrar que sí se puede, que no importa eh, tu condición, tu situación, la vida tiene el color del cristal con que tú la miras que nunca te compares con nadie porque a veces la gente se deprime y tú vives tu propia vida y no prestes oído a lo que a lo que gente negativa dice eh, siempre tienes que ser tú quererte a ti misma escucha te invito a, a disfrutar de mi podcast eh, entonces, este, dejo el link ahí abajo. Voy a terminar una serie de violencia doméstica y voy a empezar otra. Que pronto les estaré dando detalles en ese podcast. Pod, podcast. Yeah. Podcast. Comparto. Amiguis, amiguis, amiguis. Ay, loca yo. Mi hijo. Estoy grabando, hijo. No me volví loca. Mi hijo piensa que le hablo. Ay, amiguis, pongámonos serios Voy a poner cara de circunstancia Amigas Escuchen mis, post, mis Pod Podcast Podcast En donde yo estoy haciendo Una serie de violencia doméstica Donde comparto Toda mi experiencia Con la Domestic violence Experience that I do have con experiencias que he tenido con la violencia doméstica. Y las invito a apoyar mi podcast. Y eh, les voy a dejar siempre los links acá abajo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No les quiero dejar. Ok. Other than this. Esas son las novedades de la familia Ortiz de Tiffany Blogs Estamos estudiando. Empiezan las clases para todos. Para grandes, para chicos. Estamos con el ánimo muy hyper. Muy arriba. Eh, tomándonos tiempo para conversar con ustedes aquí. Tomar unos mates juntas y juntos. Y eh, no se sé, activen la campana. No se pierdan mi próximo video. Donde voy a estar compartiendo seguramente un poquito más de lo que fue mi semana. Voy a salir un poquito afuera. Y... Um, este porque, porque esta semana realmente he estado muy ocupada entonces no he tenido tiempo hemos pasado el cumpleaños de jordan que los invito a mirar el videito y bueno amigas sigan apoyándome denme sus likes suscríbanse comenten compartan activen la campana de notificaciones déjenme saber en los comentarios lo vuelvo a repetir déjenme saber en los comentarios porque es la única manera que nosotros tenemos de saber ¿Qué quieren que hagamos? Nosotros los youtubers queremos hacer lo que ustedes quieren. No se trata de mí, mi canal, se trata de ustedes. Entonces yo voy a tratar de esforzarme por traerles lo mejor de lo que ustedes quieran. Entonces déjenme saber. Yo les ofrecí, les pregunté si querían eh, que hablara más sobre tejidos, les enseñara a tejer los gorros que yo hago para vender, por si hay alguna que quiera vender, si quieren que les dé cocina. Yo soy una persona que hace pasteles, hago también las tazas decoradas, he tomado muchos cursos y mi mamá también me enseñó de chiquitita, por ahí me han dicho que tengo muchos talentos, realmente... Realmente ni yo sabía que los tenía, simplemente muchas veces nuestras mamás antiguamente nos enseñaban a bordar, a tejer, a cocinar, era lo que las mujeres hacíamos y los varones también. Y, amigas, mi esposo sabe bordar, mi esposo bordaba allá en México, saludo muy especial a mis amiguitas de México que siempre son mis fieles admiradoras y me echan porras, eh, estamos felices, estamos bien estamos bien gracias, agradecidos mucho a Dios porque tenemos amigos porque hemos sobrevivido esta pandemia porque ya vamos a empezar un nuevo año escolar que trae muchas cosas positivas porque nuestro canal de YouTube Amigas, está aquí Tiffany blog quiere crecer Amigas eh, apoyen a Tiffany, compartan y déjenme saber de qué les gustaría que fueran mis videos yo ya les he ofrecido busquen mi Instagram, mi Facebook, ahí van a ver un poco de mi arte y pregunten si quieren DIYs, lo que sea que ustedes pidan, yo les voy a dar. Por ahora me han pedido y se los agradezco mucho saber un poco de mí de mi familia, agradezco que quieran saber un poco más de mí. Hay mucho por contarles, amigas, y cosas muy buenas, cosas malas. Perdí mi carro, no lo pude pagar y si se pueden ver reflejadas en mí, y bueno, tengo buen ánimo porque las cosas materiales van y vienen. Hoy no tenemos, mañana sí. Y no importa, el amor de Dios nos acompaña. Y no podemos aferrarnos a las cosas materiales porque no nos vamos a llevar nada. Desnudos venimos, desnudos nos vamos. Y, y, y lo que importa es lo que nosotros somos realmente como personas. Así que... El dinero va y viene, el trabajo hoy tenemos, mañana no. Y debemos eh, seguir adelante. Entonces, este, no estoy mal, no estamos mal tampoco. Pero sí he tenido mis momentos de depresión, de, de bajón. de He pasado por muchos altibajos en esta cuarentena. Más que nada porque mis planes se vieron frustrados. Tuve que lidiar con eso. Yo esperaba un 2020 en el que iba a viajar, porque ya era ciudadana. Me hice ciudadana el 16 de diciembre. Si quieren que les haga un video contándole mi historia de cómo llegué cómo, cómo llegué a obtener papeles en los Estados Unidos, me lo dejan saber en los comentarios. Si llegamos a los 10.000 suscriptores, voy a considerar hacer un video de, de cómo... 10.000 suscriptores o 10.000 likes de cómo llegué a los Estados Unidos. Fui ilegal, trabajé en el campo y cómo llegué a ser ciudadana en este país hermoso. Así que si quieren saber mi historia de ciudadanía, que finalmente tomé mi ciudadanía el 18 de diciembre de 2019 y pensaba, dije, bueno, voy a... Aunque ya podía viajar como residente, Prefería no hacerlo porque nunca se sabe qué puede pasar. Y si te ponele, ponele que empezara la pandemia eh, y me hubiera quedado como residente varada en mi país, como quedó mucha gente eh, por la pandemia, perdía mi residencia. Entonces mi sobrino quedó varado en Chile. Mi sobrino viajó a Chile y, y la pandemia lo agarró en Chile. Así que ahora está pasando como una odisea para poder volver a su país. Está muy difícil la cosa por allá. Entonces yo tenía miedo que algo así me pasara. Entonces, nunca sabe. Entonces, yo soy una persona que prefiere como buena virginiana. Prefiero, eh, soy muy analítica y prefiero prever, prever todo. Dije, no, cuando me hago ciudadana viajo. Entonces. Este aquí que yo. Eh, Iba a viajar este año, era el gran año. Me iba a hacer el viaje a Chile y de ahí iba a cobrar mi tax refund. Tenía todo planeado. Pues ni cobré el tax refund, ni... El mundo se me vino abajo. Y viene la pandemia en enero y acá estamos, pasamos de, de una idea de viajar y estar por todo el mundo, hasta México iba a ir hacer vlogs y, y todo, a mostrarles el mundo, amigas, allá iba a ir Tiffany, imagínenlo, pueden imaginarlo solo cierren los ojos, cierra los ojos imagina, Tiffany blogueando por el mundo, por México, por Chile, por Uruguay no, nada de eso pasó, amigas al contrario los caminos de la vida no son como yo esperaba son muy difíciles de andarlos, difíciles de imaginarlos. Entonces todo fue diferente. Pasamos a estar encerrados en cuarentena, protegiéndonos de un virus horrendo que amenazaba a nuestras familias. Y esa es la dura realidad. Entonces sí, caí en una depresión, pero yo soy una persona que acepta la voluntad de Dios. Y bueno, dije, estamos en el baile, bailamos y aprendimos, amigas. Se han puesto a pensar que lo hemos logrado que pasamos la pandemia, la sobrevivimos, aprendimos a vivir un, un nuevo normal, un new normal. Somos survivors, somos guerreros eh, de estos tiempos modernos de pandemia. Y bueno, ahora acá estoy en casa estudiando, preparándome para ese gran día que va a llegar porque van a descubrir la vacuna. Así que bueno, esto es todo, amigas. Suscríbanse, comenten, compartan, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan mis vlogs de familia. Eh, las espero el próximo sábado a Y me voy a cocinar a mi familia, me voy a vestir porque ya me bañé y las amo. Recuerden seguirme, buscar los links. Recuerden que si llegamos a ser 10.000, les puedo compartir mi historia de ciudadanía y mi arte. Así que las amo y no se pierdan. Si vale la pena y hay muchos likes, consideraré hacer un en vivo para responder las preguntas de aquellas personas que quieran apoyar a Tiffany en mis en vivos. Voy a estar siempre recalcando, van a tener prioridad y voy a tener perks y regalos para aquellos que me apoyen con sus donaciones lo siento pero así es youtube para el que no lo sabe lo voy a educar tenemos los en vivo para que puedan apoyar a sus blogueros favoritos para que podamos comprar las luces me faltan trípodes me faltan eh, para poder pagar los programas de edición para poder hacer mejores videos para ustedes así que apoyen a esta comunidad los que somos youtuberos sabemos que en los en vivos tú puedes. Eh, muchas me han preguntado cómo hago para donarte, Tiffany. Bueno, voy a hacer un tutorial, así que no se lo pierdan, en donde les voy a estar enseñando y mostrando cómo pueden hacer sus donaciones en los en vivos para poderme ayudar a crecer mis canales y darles mejor contenido. También déjenme saber para que Tiffany mejore para ustedes. Eh, de qué quieren que haga mis videos ya saben que puedo enseñarles a cocinar a tejer, a hacer mis manualidades con mis tazas y los veo en mis redes sociales para comunicarnos un poquito más de cerca besos amigas esto es Tiffany Vlog desde Utah para el mundo es un medio corazón porque tengo la otra mano en el teléfono y no soy pulpo, señores, no soy pulpo.